Un día tocas fondo, pero tocas fondo en serio y de ahí no vuelves a ser el mismo. Cambias por completo, para bien o para mal. Todos hemos pasado por momentos difíciles, algunos tan dolorosos que incluso nos hacen dudar si levantarnos o no. Un día tocas fondo y llegas tan abajo que definitivamente no vuelves a ser el mismo. Pero a veces, el tocar fondo nos ayuda. Hola. Bienvenido a V-Lifers La vida es un camino un poco difícil de recorrer Y por eso, hoy Hoy quiero contarte una pequeña historia Todos hemos tocado fondo Llegar hasta el más bajo nivel Un nivel envuelto en depresión Sin ningún tipo de esperanzas Una situación que incluso nos hace perder el rumbo de la vida Eso, amigos míos eso es el fondo y una vez lo hice caí tan bajo que no quería levantarme algo ocurría pero no sabía exactamente qué era o tal vez sí pero en ese momento no lo quería aceptar me sentía triste mi familia mi familia estaba atravesando una situación económica terrible la verdad las cosas en la casa no marchaban bien, habían discusiones y como no entendía, solo me encerraba a esperar que el ambiente se calmara para salir. Eso me afectó y mucho. Era muy joven para entender lo que pasaba. Era muy joven para saber cómo podía ayudar. Un día llegué del colegio y escuché a mis padres hablar sobre el trabajo de papá. Y quedé desconcertado cuando escuché a mi mamá preguntándole, ¿y ahora qué hacemos? la empresa donde trabajaba mi papá había quebrado y bueno ya saben lo que ocurrió después mi mamá trabajaba pero para qué los voy a engañar no era suficiente sentí que todas las puertas se nos habían cerrado los gastos de la casa como se multiplicaban y era muy difícil para mis padres seguir así pero aún así los veía con esa sonrisa en el rostro intentando decir que no pasaba nada pero yo los sabía e Intenté ayudar Les dije que podía ayudarlos Podía trabajar luego de clases Y ellos se negaron rotundamente En ese momento no lo entendí Y me molesté mucho La situación continuaba Y estaba cada vez más afectado Eso se notaba incluso en mis calificaciones Se me notaba la tristeza Al ver cómo las cosas en la casa Se ponían cada vez peor Hasta que ese día llegó Recuerdo que mis padres salieron y juré que nunca iba a olvidar esas palabras de mi papá diciéndome vamos a salir de esta y no sé cómo sucedió pero las cosas volvieron a su normalidad el ambiente en la casa era mucho más agradable mi papá había logrado conseguir otro trabajo en el que le estaba yendo muy bien no se imaginen lo feliz que estaba quería ver a mis padres felices y lo hacía en ese momento no le presté atención a las cosas en realidad pero luego de un tiempo entendí que no todo es tan malo porque aunque la situación no estaba bien sentía que estábamos más unidos como familia claro no podíamos ignorar la situación pero eso no nos evitó que no nos acercáramos más también entendí que una vez que tocas fondo ya no puedes caer más abajo y lo único que te queda es levantarte y sí, amigos esa no es mi historia sino la de mis padres Personas que me demostraron que, aunque las cosas se pongan difíciles, siempre se puede salir adelante. Quise hacer este espacio para ellos y aprovechar el momento para decirles que siento afortunado de tenerlos como padres. ¡Gracias! A veces, los hijos no vemos el esfuerzo que hacen nuestros padres, incluso para cumplir nuestros caprichos. A veces, ellos lloran en silencio y lo hacen para no hacernos daño para que nuestra vida continúe igual ustedes son dignos de admirar ellos me enseñaron que aunque caiga siempre debo levantarme y hacerlo con mi mejor sonrisa caer no es tan malo lo sabías porque cuando lo hacemos nos levantamos con mayor fuerza luego de tocar fondo el siguiente paso es renacer te lo coloco así, imagina, que estás en una piscina pero no sabes nadar y sientes como cada vez te hundes más y más La desesperación no te deja pensar con claridad y vas llegando poco a poco al fondo y lo único que se te ocurre es impulsarte Eso es lo que pasa cuando tocamos fondo, descubres que eres capaz de caer y levantarte, que eres más fuerte de lo que pensabas y renaces Sí, lo haces como una persona completamente nueva y que ahora ya sabe nadar Seguro te preguntarás, pero ¿cómo me levanto? ¿Qué me impulsará? ¿De dónde me apoyo para hacerlo? La respuesta es observar. Sí, detente un momento y observa el panorama. Ve exactamente lo que está afectándote. Así tomarás mejores decisiones. Ve el problema desde afuera y no desde adentro. Jamás pienses que el problema eres tú. Porque entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Sí, lo sé. Suena confuso, pero solo así logrará salir. <risa> y por supuesto, siempre confiando en ti. Pero hay algo que no podemos ignorar y es que cuando nos levantamos, luego de haber caído tan bajo, no todos lo hacen con el mismo pensar. Es decir, no todos lo hacen con pensamientos positivos. Algunos se levantan llenos de vida, felices porque han dejado el sufrimiento atrás Mientras que otros lo hacen con una rabia casi imposible de explicar Pero, ¿qué podemos hacer? Vivir ese tipo de experiencias es inevitable El ser humano atraviesa etapas en su vida que le ayudan o a ser más fuerte o más débil Eso depende del pensar de cada uno Aún así debemos entender que esos momentos nos ayudan Sí, nos ayudan a evolucionar debes estar en calma aunque todo a tu alrededor se derrumbe no te preocupes el sol siempre vuelve a salir si en estos momentos te sientes atrapado en un agujero sin salida solo recuerda que esa situación es temporal y no estás solo aunque así te sientas créeme no lo estás mucha gente alrededor de ti que está pendiente de ti, que te va a ayudar, que está siempre puesto para ti o dispuesta para ti. Si ese no es tu caso, quizás la brecha que hay entre B-Lifers, mi voz y tu bienestar, sea lo que necesitas para sentirte mejor, así que tranquilo, siente que te estoy dando la mano, un beso, un abrazo, Qué bien se siente verdad, aquí estoy para ti. Nunca lo olvides. Acá en V-Lifers nos preocupamos por tu bienestar. Soy Ricardo Niño. Y en esta situación, o en esta ocasión, mejor dicho, me despido. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.